Yo desde muy chico tuve la pasión por la fotografía, eh, desde la secundaria, la prepa. Me encantaba andar con mi cámara para todos lados. En aquel entorno tenía una cámara profesional muy avanzada, pero eh, me encantaba, eran camaritas de rollo, de las que ya son muy poco comunes, pero me encantaba andar por la calle, eh, ahora sí que documentando. En aquel entonces yo no sabía esto era documentar, ahora lo sé y es una pasión para mí, pero ¿qué hacía yo? Retrataba, si estaban construyendo una casa, me gustaba retratar desde los cimientos, eh, retratar cómo iba cambiando esa construcción hasta que finalmente ya estaba terminada, o me gustaba retratar paisajes, atardeceres, no tenía un tema fijo, eh, pero yo sabía que me gustaba contar historias a través de mi cama, a través de mi mente. Trabajar para Gaudí significa que tenemos la oportunidad de documentar espacios históricos, como hoy que estamos aquí en el Templo de la Valenciana, que es un templo que pudieras venir mil veces, un millón de veces, y encontrarle nuevos detalles. Es un lienzo eh, en el que se dibujó la idea de, de lo sagrado que tenía en la Nueva España, el hecho de cómo nos volvimos mexicanos, porque realmente esta, toda esta arquitectura, toda esta belleza pictórica, escultórica, representa por mucho lo que hacíamos como artesanía, lo que hacemos como cultura. Aquí podemos casi escuchar resonar el gregoriano, eh, todas las melodías de la época no hispana. Tenemos un púlpito hecho con, con un tipo de artesanía muy típica de lo que era filipinas y tenemos rasgos el mismo hecho del oro que recubre estos retablos que representan a guanajuato por sí pero también detalles que significan león nuestra arquidiócesis por ejemplo aquí noto y, y les comento en el alto del retablo principal está nuestra madre santísima de la luz eh, en esa representación que desde 1732 ya teníamos acá eh, muy presente en la arquidiócesis de León, que si recordamos los jesuitas la trajeron a León en 1732 y aquí podemos ver cuán eh, extendida ya estaba su devoción, su culto. El diablo aquí del cuadro, en el cuadro es mucho más visible Aquí, de momento, creía yo que no lo teníamos, pero sí lo tenemos ahí, ahí, atrás. De hecho, el alma lo está pisando, nuestra madre le está ayudando a salvarse y es una catequesis impresionante la que tenemos aquí. Y el hecho de, de trabajar para Gaudí significa para mí no solamente llegar y poder apretar un botón, sino poder contar esas historias, las historias de siglos que siguen viviendo, que son presentes al día de hoy y, y que la técnica fotográfica nos permite contarlas de manera a lo mejor más sintética porque en un solo cuadro, en una sola foto eh, la imaginación del que la puede ver tiende a, a leer muchos más detalles de los que a veces pueden leerse en el capítulo de un libro entonces para mí es fantástico el poder hacer foto en este sentido. Es una de las grandes bendiciones de mi vida poder trabajar para Gaudium. Hace 10 años tuve la bendición de que en Semanario Gaudium ocupaban un fotógrafo. Este semanario es el órgano oficial de la Arquidiócesis de León. Eh, necesitaban a alguien que supiera redactar, escribir. También se me da, bueno me gusta, no sé si se me dé, pero me gusta escribir y que aparte supiera tomar fotos. Eh, allí fue donde tuve la oportunidad de acceder a un equipo grande, un equipo profesional, y para mí pues, fue un sueño tener una cámara así, porque antes yo no la había tenido, y pues empecé a trabajar en eso, sobre todo el hecho de contar esas historias, eh, que a veces son menospreciadas por ser religiosas, por ser un una realidad social que para mucha persona ya está pasada de moda, eh, para mí en cambio no. Eh, hay pocos fotógrafos eh, de esta especialidad de fotografía documental religiosa. Eh, he intentado hacerlo de la mejor manera posible, no solo el hecho de tomar las fotos o tomarlas, de apretar un botón, sino prepararme cada vez más, me capacito continuamente, asisto a diplomados, a conferencias, a cursos, siempre que tengo la oportunidad. Mi pasión es hacer cada día una mejor foto de la que hice el día de ayer. Y en este sentido, pues también tengo un sistema yo. El sistema es eh, que tengo esas fotos, tengo mi archivo, lo analizo siempre que puedo, y cuando voy a un nuevo evento, a un nuevo espacio, a veces son los mismos espacios, pero yo ya ubico la luz dependiendo de la hora, eh, ubico las oportunidades que tengo para hacer una mejor foto o eh, los requisitos, los elementos que necesito transmitir a través de mi periódico, a través de mi medio. Para entender cómo tomar una buena foto necesitamos entender antes que nada, un concepto que es fundamental, la exposición. La exposición es la cantidad de luz que vamos a obtener para tomar una fotografía. Eh, podemos creer que una sola exposición es correcta, pero no. La verdad es que eh, muchos fotógrafos tienen distintos tipos de manejar la luz, es su estilo personal y es válido. Pero en la manera que entendamos a cómo manejar la luz y que entendamos que nuestra cámara tiene herramientas que nos permiten obtener mayor o menor cantidad de luz, es decir, mayor o menor exposición, es que vamos a conseguir hacer fotos perfectas. La foto perfecta para mí. El primer elemento, todos son elementos mecánicos en este momento. El primer elemento es el diafragma. El diafragma es una pieza que está dentro de nuestro lente que es similar a la pupila humana. Si está más cerrada, obtienes menos luz. Si está más abierta, obtienes más luz. El segundo elemento es el obturador. El obturador es una pieza que se abre cuando presionas el disparador y según el tiempo que elijas, que determines que esté abierto, va a entrar mayor cantidad de luz. Y por último tenemos el sensor. El sensor es la pieza, en nuestras cámaras digitales es una pieza que obtiene una impresión digital, en las cámaras anteriores análogas era un rollo de película impregnado de químicos, pero entre mayor sensibilidad tenga ese sustrato, mayor cantidad de luz es la que también vamos a obtener. Los tres conceptos siempre, siempre, siempre van a estar relacionados de tal manera que hay una gráfica muy interesante que le llamamos el triángulo de luz. Ese triángulo implica que si tengo el ISO, si tengo el tiempo y tengo el diafragma, por otro lado, cualquier eh, determinación que obtengamos, eh, que jalemos más, por ejemplo, que abramos más nuestro diafragma, va a impactar en el ISO o va a impactar en el tiempo. Entonces tenemos que balancear eh, la, el, eh, los parámetros que vamos a obtener que vamos a imponerle a nuestro equipo para obtener el resultado, la exposición deseada para nuestra propia fotografía. Hay tres efectos o hay muchos, pero los efectos principales que vamos a obtener es este, por ejemplo, en el tiempo. A mayor tiempo que le demos de apertura a nuestro obturador vamos a obtener un efecto que le llamamos barrido. ¿Esto por qué? Porque si está abierto la pieza y tenemos nuestra cámara como en este caso y trata de moverse nuestro, nuestro motivo que estemos retratando un animal corriendo, un deportista, un automóvil entonces vamos a obtener que la luz que entra que impresiona a nuestro sensor se empieza a correr y eso le llamamos barril en el caso del diafragma entre más abierto está el diafragma obtenemos un efecto que se llama profundidad de campo con el diafragma abierto, solo una parte pequeña, eh, más o menos pequeña, dependiendo de qué tanto abramos el diafragma, va a obtener una nitidez. En el caso de que tengamos muy cerrado el diafragma, la mayor cantidad de la imagen va a estar nítida. Este efecto no lo debemos confundir con el enfoque que obtenemos a través de la manipulación de nuestro lente. Están relacionados interviene para tener mayor o menor enfoque en una imagen, pero no son lo mismo. Eh, no es suficiente el manejo del diafragma para obtener una foto perfectamente enfocada, pero sí es un elemento que nos ayuda para conseguirlo. Y por último, dentro del sensor, el valor del ISO, que ya les decía, es la cantidad de sensibilidad eh, que podemos obtener, eh, implica que a mayor ISO, ...obtenemos un efecto que se llama ruido digital... ...o en las cámaras análogas se llamaba grano. Si tenemos un ISO de 4000, por ejemplo, ya empezamos... ...es más, desde 3200 empezamos a tener ese efecto... ...donde se ve como granulosito nuestra imagen. Entonces, eh, dependiendo del efecto que queramos... ...si queremos, por ejemplo, un retrato de una persona... ...donde queremos que perfectamente se vea enfocado o nítido todo vamos a tener que manejar un ISO más bajo tal vez de unos 100, 160, 200 por exagerar pero vamos a tener que ponerle también un tiempo de alrededor de 1 sobre 100 para que el objeto no se vea, que se mueva el sujeto perdón del retrato y para que quede más nítido y el diafragma también lo vamos a tener que manejar arriba de 10 que es un diafragma intermedio hasta 13, pero en ese caso, tal vez las condiciones de iluminación de nuestro equipo no sean suficientes para obtener un retrato como debe ser, como quisiéramos tenerlo en lo que se refiere a retratar una persona. En tal caso, vamos a tener que manejar iluminación artificial, ya sea de flash, de luz continua, o tomar la foto en condiciones muy óptimas de iluminación como la luz del día eh, dentro de un estudio o dentro de de un lugar donde no haya suficiente iluminación no sería eh, conveniente tratar de usar la cámara sin auxiliares. Ahora vamos a hablar del lenguaje de la fotografía de la composición de cómo acomodamos nuestros elementos dentro del marco que seleccionamos lo que queremos tener tanto cuando es una foto periodística, documental, no es lo mismo, son dos estilos distintos de fotografía, o cuando tenemos una foto construida. En ambos casos son decisiones que tomamos. En el caso de la fotografía documental, las decisiones se toman al momento eh, con los elementos que están disponibles dentro del ambiente. Uno tiene que decidir en fracción de segundos dónde colocarse arriba, abajo, eh, acomodar nuestros elementos mecánicos para obtener una buena foto. En el caso de la foto construida, tenemos más oportunidad de acomodar los elementos, las luces en el lugar que nosotros queremos para contar la historia que sea necesaria. Tenemos tres conceptos básicos en este sentido. El primero son las reglas de composición. Son elementos arbitrarios que ya existían desde los tiempos del arte pictórico, como la regla de los tercios, en el que imaginamos un marco eh, que dividimos en tres partes iguales, horizontales y verticalmente, eh, y en los puntos de intersección colocamos los elementos principales de nuestra foto. Ese es un truco que es muy útil. También está la regla de la espiral dorada, que es una... Eh, una figura geométrica que obtenemos por medio de determinaciones aritméticas. Tenemos un cuadro, ponemos un cuadro del mismo tamaño, lo duplicamos y esa serie de cuadros nos generan una espiral. Si sí, acomodamos los elementos de nuestra foto, sea un retrato con una persona, eh, sea un paisaje, etcétera, dentro de los puntos principales de esa espiral, se cree, los científicos creen, incluso muchos psicólogos creen, que obtenemos una imagen que la mayoría de las personas considera estéticamente bella. Tenemos también la regla del triángulo dorado, donde acomodamos todos nuestros elementos en base a un triángulo nuevamente imaginario. No es que haya una regla, eh, perdón, unas líneas eh, pintadas sobre nuestro retrato, pero son líneas imaginarias que conduce nuestra vista de manera que creemos ver ese triángulo. Está la regla de los espacios y muchas otras reglas que últimamente ya han venido en desuso o que las personas piensan que no son tan importantes. Pero los grandes maestros saben que primero entiendes esas reglas, las practicas y eventualmente eh, tu psique, eh, tu entrenamiento hace que las busques sin necesidad de estarlas eh, realmente conscientemente buscando, ahora las reglas son para romperse es muy cierto, eh, pero eventualmente con la práctica entenderemos la manera de romperlas de manera que obtengamos un efecto armonioso, el segundo elemento que tenemos es eh, precisamente la geometría, eh, poder colocar nuestros elementos de la foto de manera que formen círculos, triángulos que haya figuras impares, incluso a veces eh, muchas personas acostumbran a buscar eh, tres eh, figuras repetidas y eso también ayuda para obtener efectos muy armoniosos. Y por último, la técnica, la técnica que es entender la simetría, los patrones repetidos, eh, los mismos colores, las paletas de colores son muy importantes, eh, cuando una foto, eh, está pensada y conseguida en base a una paleta se obtiene un efecto que hace eh, que cuando la vemos incluso nuestra mente eh, como que sienta bonito, <risa> un efecto como cuando comes una golosina muy rica eh, el gran maestro de la fotografía yo no creo serlo todavía, aspiro a llegar a serlo algún día pero el gran maestro domina todos estos elementos de manera que consigue fotos que para su espectador son francamente deliciosas. Mi segundo consejo que les podría dar es encuentren un tipo de fotografía que les guste y desarrollen. Hay fotógrafos que les gusta la foto de recién nacidos, la foto de retrato, la foto documental. En mi caso a mí me apasiona la foto documental, también hago algo de foto de retrato. Sí me llama mucho la atención, pero el 99% de mi trabajo es fotodocumental, en este caso la foto religiosa, pero también hay fenómenos sociales que son interesantes documentar. Este día nos toca cubrir el encuentro migrante en Ocampo. Ocampo es un municipio que tradicionalmente manda mucha mano de obra a los Estados Unidos. En la zona de Dallas, Gracias. en mis fotografías y tiene mucho que ver con la historia también me apasiona mucho la historia eh, hay un libro que se llama La fotografía lo cambió todo se los recomiendo ampliamente eh, la tesis la hipótesis que hay en ese libro es eh, que anteriormente las personas no tenían acceso a una manera de perpetuar imágenes lo hacían los pintores lo hacían los escultores pero eran técnicas reservadas a las personas con más dinero, los ricos el hecho de que la fotografía se haya popularizado y hoy tenemos la oportunidad, incluso en nuestros celulares, de tomar cualquier cantidad de fotos, implica que podemos y debemos, quisiera decir yo, ser testigos de las realidades de nuestro tiempo, de la historia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y marcar ese testimonio, ya sea que tengas un medio formal como el periódico o alguna revista, o informal incluso el mismo Facebook Instagram, que algunas personas eh, lo ven como muy mal que, que exista tanta foto, que sea tan banal el hecho de poder tomar una foto y subirla. Pero para mí es también marcar un testimonio de cómo va evolucionando nuestra sociedad. Hace dos siglos exactamente, en 1822, se tomó lo que se considera la primer foto de la historia. Una toma muy primitiva tomada desde la azotea de una casa, de una granja específicamente. Esa toma se conserva en la Universidad de Texas. De allí hacia estos días ha corrido mucha agua, ha corrido mucha luz por los anales de la fotografía. Eh, el gobierno francés, ya les comentaba, compró la patente en cuanto descubrieron este invento cuanto lo perfeccionaron los hermanos Daguer para ponerlo al alcance de todo el mundo. Y es así que hace aproximadamente 150 años empezó a difundirse y llegó tempranamente a México. La primera foto registrada en México fue una foto de San Juan de Ulúa eh, desde el muelle del puerto de Veracruz. Y gracias a que llegó la fotografía a nosotros y que lo atrajo el emperador Maximiliano en su séquito, traía uno o dos fotógrafos, es que conservamos ya documentación visual de toda esa etapa del Segundo Imperio, de la República con Juárez, y pues básicamente llegó para quedarse aquí a México. Otro hito interesante es cuando George Eastman, alrededor de 1889, consiguió la primera cámara que comercialmente fue interesante, que fue viable para que el grueso del público la comprara. El lema de aquella campaña publicitaria era usted toma la foto, nosotros la revelamos, nosotros hacemos el resto. Consistía ya en una cajita de madera, más o menos de un tamaño así, eh, que ya podía ser fácilmente transportable, ya no requería todos los procesos químicos que anteriormente se necesitaban para tomar una foto y las personas podían tomarla, agotarse las posibilidades de su rollo, llevarla al laboratorio, que también era de Kodak, y revelarlas. Eh, fue tan grande el éxito de Kodak, que llegó a vender el 90% de todos los rollos fotográficos que se consumían en el mundo. Paradójicamente, ellos mismos inventaron la cámara digital, que no le dieron muchas posibilidades comerciales, abandonaron el desarrollo, porque estaban engolosinados con esa venta tremenda de material fotográfico. Hoy en día esa compañía quebró eh, porque no supieron ver al futuro. Mecánicamente una cámara es muy similar en todos los casos. Hay muchas marcas, hay muchos tamaños, hay cámaras semiprofesionales, hay cámaras profesionales, hay gran formato, pero las cámaras más comunes son estas y tienen dos elementos principales, el lente y el cuerpo. El lente eh, consiste en un cilindro que tiene una serie de cristales dentro, con cuyos efectos, con cuyo juego a la hora de ajustarlos, podemos obtener un efecto de acercamiento en el caso de los telefotos, podemos tener también un efecto que le llamamos macro, que es cuando retratamos comida o cosas que están muy cercanas, Incluso pues hay lentes que sirven para retratar objetos microscópicos. En el caso de los telefotos también hay algunos muy especializados que sirven para retratar cosas muy lejanas, como la luna, los cráteres, etc. Y objetos granangulares, objetivos, que sirven para cuando retratamos paisajes o también para fotografía de grupos. Eh, Dentro de esto también tenemos una serie de, de elementos que nos permiten conseguir enfocar correctamente o obtener una imagen nítida de nuestros sujetos, de las cosas que retratamos. Y seguimos con el cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos el disparador, son los elementos principales. Tenemos el espejo, que es el que permite que la imagen del lente podamos visualizarla a través de de nuestro visor y como les mencionaba anteriormente cuando apretamos el disparador levantamos el obturador y eso permite que entre eh, durante mayor o menor tiempo la luz a nuestra cámara para impactar en el sensor eh, tenemos una serie de botones que son los que nos permiten acceder a los menús y con los cuales ajustamos los parámetros eh, que personalmente cada uno de nosotros elegimos para tener una mejor eh, foto. Nunca puede retratarse eh, si no van juntos. Es un trabajo de equipo, es un equipo fotográfico. Y bueno, eh, de manera muy, muy resumida, muy esquemática, esa es una cámara. Otros puntos interesantes eh, de lo que es la historia de la fotografía en México la Revolución Mexicana. No podríamos entender tener tan grande documento, tan gran conocimiento de lo que fue la Revolución, si no tuviéramos los archivos de los hermanos Casasola, de los hermanos Cachú, que retrataron no solo cada momento de los conflictos, de las etapas políticas, sino la vida cotidiana del pueblo de México, de esos mismos personajes, de los empresarios, de los revolucionarios, y gracias a archivos como el del INAL, el Archivo Casasola, al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, es con los conservamos y podemos consultarlos. Grandes fotógrafos mexicanos han surgido de estas tierras. No podemos olvidar a Manuel Álvarez Bravo, a Gabriel Figueroa, Tina Modotti, que aunque era extranjera, pues su producción la hizo en mayor parte aquí en México. Y así no se necesita es la magia que yo pienso que tiene la fotografía y es la enseñanza que yo quisiera que se quedaran en esta masterclass. No se necesita ser de una nacionalidad extranjera, estrafalaria, eh, para ser un buen fotógrafo. Tenemos los métodos, tenemos las cámaras, tenemos la técnica y tenemos el antecedente de que grandes fotógrafos de todo el mundo han sido de origen mexicano tengo el foco puesto en algo que es otra pasión mía y que es exponer. Eh, desde casi el principio tuve oportunidad de reconocer algo que se llama Colectivo Nómada, fotográfico, lo pueden encontrar en Facebook, y a través de ellos empecé a participar en varias exposiciones. He tenido oportunidad de estar en exposiciones extramuros del Museo de Arte e Historia, de la misma arquidiócesis en los 15 años de Gaudium, Tuvimos una exposición en el Museo de Arte Sacro. He estado en exposiciones de la UNESCO. De lo, ya les había mencionado los nómadas en el Museo de la Ciudad. No es suficiente porque uno siempre quisiera tener un mejor foro, un mejor espacio. Y sobre todo, pues mi sueño, pocas oportunidades he tenido de exponer por mi cuenta. Yo solo como artista, pero sí me encantaría en algún momento tener una exposición grande en un espacio relevante donde hubiera solo fotos mías porque eh, ha sido muy valioso todo lo que he hecho, no soy mal agradecido pero he estado casi siempre, eh, la mayoría de las veces, acompañado de otros fotógrafos muy buenos también porque de hecho aquí en León se da mucho la fotografía, hay excelentes fotógrafos y pues mi sueño es estar en esos espacios eh, como profesional individualmente y seguir participando en los espacios colectivos que tengo oportunidad. Regularmente trabajo solo, sin embargo, sí tengo alianzas interesantes. Por ejemplo, este video eh, quiero darle crédito, muchas gracias a Jos Fuentes, que es mi hijo y además es un eh, especialista en videografía. De hecho, estudió en la Universidad Meridiano y ha hecho muchos videos interesantes acompañándome y también por su cuenta y ese es mi equipo más cercano, pero eh, tengo otras personas que me ayudan con las tomas de dron, a veces hago equipo con otros fotógrafos que me ayudan como segunda cámara y que me ayudan a que eh, si yo tengo la cámara principal y tomo ciertas fotos, estos compañeros lo que hacen es tomar el contexto u otras, eh, otro tipo de, de tomas, de situaciones, de, de enfoques, que no puedo yo tomar porque soy humano y no me puedo multiplicar. Pero sí es importante en algún momento tener la capacidad de ser equipo con otras personas que te ayuden a diversificar la cartera de lo que haces de tu trabajo. Eh, en mi caso particular yo uso la marca Canon, pero me es indiferente usar Nikon, Sony o lo que sea. Yo siempre he dicho que la mejor cámara es la que está al alcance de tu bolsillo. Y en ese sentido, si ahorita tú tienes la capacidad de tomar fotos con celular, toma foto con celular. Lo importante ahorita es que practiques tus enfoques, tus encuadres, tu composición, la distribución de tus elementos. Entrena en eso y eventualmente llegará la oportunidad de hacerte de algún equipo tarde que temprano. Ojalá más temprano que tarde, pero no te limites a dejar de tomar porque no tengas una cámara. compañeros de ordenación. Hace tres semanas estuvimos en sus ordenaciones y ya es prácticamente el último cantamisa de todo porque fueron 14 muchachos, 14 nuevos sacerdotes, sin embargo hay que recordar que murieron 22 durante dos años de pandemia, no todos por COVID, algunos por enfermedades y estaban ancianos, pero fue impresionante, fue grande tenemos muy buenas imágenes y nos invitamos a verlas próximamente. Gracias Dios por la colaboración. Eres parte del equipo Seldon, pero también eres el pilar de Fuentec Films. Los invitamos a seguir a Fuentec Films.